¿Cómo estáis? En este vídeo de hoy vamos a jugar al restaurante Saikon. Vale, empezamos. Restaurant Taiko. Oh. Se queda pillado, ah no. No sé qué. Oh. He hecho un montón de daño. Vale, y 16, vale, ya está. Venga, empezamos, elegimos cuál, Todos están así, ir a ir a este. ¡Oh, uh, el de China! He elegido uno que llevaba el restaurante como si fuera así, que fuera de China. Eh, esto no me gusta aquí, esto no me gusta aquí. Lo voy a quitar de aquí, voy a poner open para que esté en mi restaurante abierto y que venga gente. Así es como se hace de conseguir el dinero, como siempre, como si Tú, tú trabajabas en un, un restaurante y, y tienes que, que llevar como esto la comida de cada uno. Aquí tengo un menú infantil. Que son esos muñecos de Pokémon. Aquí llevo una radio. Aquí llevo una tele. Aquí llevo esto. Y ahí también llevo eso. Aquí llevo a un chef que he puesto. Aquí llevo esto para cocinar el chef. Y aquí está la camarera. Y esto y esto y todo. Hasta lo de afuera. Afuera hay... Como estatuas, si valen todas, siete, siete diamantes, sí. Y ya llevo suficiente para una. Cuando me gaste, llevaré ese solo cero diamantes, ¿sabes? Yo no me voy a gastar más. Así me gusta más, ¿sabes? ¿Cómo se hacía para quitarlo? Ah, aquí, aquí. Bien, bien, bien. Oh. ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Me quedo mirando! ¡Ah! ¡Pero qué está pasando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Uh! Aquí había un sitio secreto. Aquí es un señor. Se fue por allá y había algo que no sabía dónde estaba. Lo descubrí porque soy el mejor. Lo descubrí porque soy mejor. No, ahora no. ahora cuando le di no se va a guardar. No le da a guardar y se ha gritado el juego. Oh, years? Oh. a... <laughs> <laughs> Por aquí es que hice un montón de cosas, porque mira, hasta me compré, a ver, en este sitio me compré esto. Es que aquí me compré un montón de cosas, hasta me compré para hacer eh, mi sitio más grande. A ver, lo voy a abrir y ahí viene gente. ¿Vale? A ver, me he comprado lo de Expanded Plot y me compré lo de Out Area Out Area y es para poner aquí cosas y no he puesto nada en este sitio, no sé por qué pero eso pasó, no sé por qué, no sé por qué, uh, voy a poner un solo uno de esos de países porque me gusta mucho, a ver, lo voy a hacer yo, de... a ver, ahí hay gente, hombre, jo, me han quitado seis monedas. es que a que a que a pero se ha quitado otra vez siempre que no grabo no, no no no no se me quita y cuando grabo se me quita no entiendo por qué por qué me pasa esto Vale, voy a hacer el de este. Por el que estábamos antes, vale. Estábamos en, en este sitio. Voy a... Co ¡Qué poco! Este no es para nada, hombre. Es el peor del mundo. Es el restaurante más peor del mundo entero, el mundo entero. Voy a ver si hay algo ahí dentro. Ah, no puedo ir. Ahora sí. ¿Eh? ¿No? No hay nada. No hay nada. ¡Oh! Puedo llegar hasta aquí arriba, no veas, chaval. ¡Uy! Eso era lo secreto. Eso era lo secreto que sabía el otro. Es que había como unas puertas que estaban desbloqueadas y aquí había como una carretera. Dentro de las...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 ¡Me de tiré del mapa! Es que rela... Ahora que estaba cerrado... Ah, sí, sí que estaba cerrado por... que... ¿Qué ha pasado? ¿Se la ha quedado pillado? ¡Jo! Esto me pasé en dos días y ahora con este son tres. Hay que aceptar. Antes, cuando no estaba jugando a nada, le doy a aceptar y se sale del juego. Pero cuando estoy jugando el juego, pasa eso que se quita. Cuando le doy a aceptar. Y es justo la única forma de darle a aceptar. Select Plot. plot. Me voy a comprar más mesas para que sea más grande mi sitio. Más mesas. Cuando compres una mesa tienes que poner eh, muchas sillas. Tienes que poner cuatro. Comprar. Está bien, me voy a comprar primero las sillas. Una, dos, tres... Cuatro. Ya está, ya está. Están todas. Ahora una mesita. Una mesita, una mesita. Una mesita, una mesita. Uy, uh, está mola. Voy a poner cómo se fuera así. Así es. Vale, ya me la he comprado. Ahora me voy a mi sitio. ¡Jo, tío! Pasó esto. Default. Default. A ver, le doy a Wild, Wild, Otra vez. Y ahora una de las sillas. No. Ah, aquí está la mesa. La mesa. La mesa es lo más importante. Esto no es. A ver, esto sí es. Esto sí es. Vale. La mesa por allá. Ahora una silla por aquí. 2, 3, 3 y la última 4 ya están todas tengo una, otra mesita con más y otra mesita está igual pero de azul como así Mira, y me he comprado dos, este era el que tenía desde el principio y, y es como de la cocina en, en donde trabaja para hacer como eso. He hecho a, a dos chefs para que haga los dos sitios de comida. Ahí está el, el de ahí. ahí, hay un chef y ahí hay otro chef. Con el otro sitio que me he comprado y está súper chulo, tío. Y ahí he contratado una camarera que ahí es el Worker's. Aquí puedes contratar a lo que quieras. ¿Lo ves? Dos chefs. Y una camarera. No sé qué es lo de barista eso. ¿Barista? A ver qué es. Barista... Voy a ponerlo de mujer, que hay mil pocas mujeres. barista Star working. No sé qué es barista, entonces no sé qué, qué, qué hago con esto. Entonces lo doy a cancel. La voy a despedir. Firme, ya está, despedida. Do free rates a worker. Worker, worker, worker, worker, worker, worker, worker, worker, worker, worker.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 Ah, ah, vale, eh, vale, aquí estamos, venga, a ver, seguimos, a ver, ¿nadie ahí? Ah, porque sin querer se salió del juego otra vez, ay, no estaba abierto. Si querés, le daba ahí. Oh. Ah, vale, estaba antes desnudo ese chef. Ahí está pidiendo gente eso. ¿Por qué la camarera uh, va tan despacio? El otro chef ah, ahora ahora el otro chef ha hecho la otra ensalada la última está ahora no hay tanta gente en mi sitio ahora se come la comida cuando piden más es que quieren más y cuando no piden más te da la paga y así no se usa el dinero Voy a, eh, en este sitio no llevo el menú infantil y me lo voy a comprar, vale. Valía que varía 100, eh, 100 monedas y llevo suficiente. Cuando me lo gaste llevaré, llevaré pues 60, 60 llevaré. A ver, mira ahí están las estatuas, ahí están las estatuas, mirad. Os lo he dicho, mira Valen todos eh, El 7 eh, Así ¡Joder, Me han quitado seis monedas A Alguna gente es muy mala Oh, spinners Aquí está el menú infantil Hola ¡Oh, no chaval me voy a comprar los spinners. Los spinners, los spinners. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, Fit Spinner. Me voy a comprar esto. Oh, yo quería también comprarme esto y vale 35 euros. Y no llevo suficiente porque llevo ahora solo 4 euros. No puedo comprarme nada. Yo quería comprarla, así, pero no llevo suficiente. Ahí ha venido gente. dos ensaladas, eh, una para ese y otra para otro, este quiere unas, una sopa de esto de tomate y este quiere otra ensalada, vale, una ensalada hecha, ¡Oh, me han quitado más, eh, ahora llevo cero, ahora llevo más que cero, joder, ¡Oh, me han quitado, ¡Uh, conseguí 26. Ah. Pero si conseguí 26 ¿Por qué pone 24? No entiendo nada, no entiendo nada ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Ostras! ¿Quién puede hacerle una comida tan buena a este? Hombre, una ensalada no es tan bueno, hombre lo más bueno del mundo es, el, es, es la pizza, hombre, hombre. Hasta le gusta a los italianos. Es lo más épico. A ver, ¿esto me da la paga o okay? qué? Blackjack 90 96 Counter Strikes Strikes Counter Strikes ese se está comiendo lo más... Es, es, lo más peor del mundo entero. La pizza es lo más... Lo más bueno del mundo. ¡Ah! Me han quitado por encima de todos seis monedas. ¿Por qué me quitan? ¿Por qué me quitan monedas? Aquí está, aquí está, súper cerca. A ver, más o menos así. ¡Josada, uno! ¡Wilds! ¡Wilds! ¡Wilds! ¡Wilds! ¡Pero! menú infantil! ¡Me olvidé de ponerlo! ¡El menú infantil! ¡Vale! Lo voy a poner afuera Con... Eh, eh, a ver, el menú infantil Lo voy a dejar aquí Un cubo con spinners Y ahí y lo coge Un spinner y así eh, Lo dejan en, en la bolsa Para los pequeños Y ahí lo, coge, lo abre Y coge eso y da el spinner, el, el menú infantil. Ahora sí, ahora... Ah, ¿no? ¿Esto es otra cosa? Yo he pedido otra cosa ya. ¡Ah, vale! Yo sé que era eso, era... Un pastel que me compré antes cuando no estaba grabando. ¡Ah, vale! A ver... Tengo que seguir así hasta llegar a donde tengo que hacerlo todo. Solo he hecho uno porque no vea. A ver. A ver, ¿cómo era esto? Así, ¡Ah, ¿Os acordáis? ¡Ah, vale! Ya so ¿Os acordáis? Era eh, como este cuadro que estaba eso. ¿Os acordáis? No vea. Eh, voy a recoger esta mesa Vale, ya está Ah no, no la he recogido, ha sido el camarero Oh, faltaron diamantes y ya hasta... está Ya, euros Oh my god Llevo 65 diamantes Llevo de diamantes, soy épico Épico ¡Épico! ¡Épico! ¡Uh! ¿Qué de cosas ha cogido ya el, el chef? ¿Este chef? ¡No vea! ¡No vea! ¿Cuántas cosas? cuántos cosas ha cogido? ¿Alguien quiere una ensalada? a ah, este Y los Ah, los demás Los demás lo va a hacer el otro ¡Ah! ¡Jotío! ¡Oh, ¿Es que no trabajas? Uh, ¡Ha hecho una ensalada! ¿Pero para quién es esta ensalada? uh ¡Para ella, para ella, para ella! ¡Para ella, para ella! Para ella es la ensalada, vale. Lo demás es que como tacos. Son tacos, sí. He dejar ese para ella. y sí, los demás lo ha hecho él. Vale. Eso. Vale, uy uh, he conseguido diamantes y también, bueno, las monedas, oh, uh, cuarenta y ocho chavales, a ver qué pico. A ver Vale Me voy a comprar A ver si ahora puedo comprarme Todos los sitios esos A ver Me voy a ir a ver si Está todo a ver Wild todavía llevo suficiente para pararme más. ¡Jodido! Vale, ahora, todavía llevo más, más, más, me falta uno, me falta uno, me falta uno, me falta uno, ya sabía que me faltaba alguno ya lo sabía, no lo sabía, ya está, hecho, por fin tenemos todos, y pues... Otra vez, voy. Y allá vamos. Allá vamos. Allá vamos. Allá vamos. Ahora se va, pero. Qué fijo es, Qué Qué Qué es este sitio. Qué fijo. Qué fijo. Qué fijo es este sitio. Me pato de risa Este no vea Este sitio es una Oh El otro salido del juego No, ya no tengo vecino Un vecino No tengo ni ahí, ni ahí. No tengo vecino Ah, ¿por qué? No hay nadie no hay nadie, pero si veo nombres de gente... No entiendo nada. Voy a subir de nivel a mi... a unos... a, a un chef, a ver. Voy a hacer... Voy a, a, a pasarle de nivel, a ver. eran workers. Aquí vale, este, está en el nivel ahora 2.